¿Es real la colaboración de Five Nights at Freddy's en Fortnite? ¿O acaso eran solo rumores? ¿Tendremos alguna colaboración pronto? Todo eso y mucho más te lo estaré mostrando en este video. Así que chicos, os invito a todos a que os pongáis cómodos porque esto empieza ya. Antes de nada amigos, quiero deciros gracias por todo el apoyo en el canal y en las redes sociales. Si quieres más contenido aparte de YouTube, pueden seguirme en Instagram, Twitter y en TikTok. Y bueno, si me apoyan en la tienda de Fortnite con el código MrDeneox, estaremos por fin cerca de conseguir un euro en Paypal. Gracias por esto amigos, ya tengo un bolígrafo. Para ser futuro presidente de España. ¿Quieres conseguir una skin de la tienda totalmente gratis? Hoy puedes conseguirla en tres sencillos pasos. En primer lugar, suscríbete al canal para no perderte ningún video de la Neox Army. Y no, de verdad amigos, suscribiros que luego no veis mis videos y me pongo triste. En segundo lugar, deja un poderoso like en este video para que se posicione correctamente. Chicos... Espero de corazón que, como no lleguemos al menos a los 5.000 likes en este video me va a dar un chungo y no voy a subir más vídeos. Así que, hermanos, si no quieren encontrarse a Freddy en su cama esta noche, deja un buen like. Y por último, pero no menos importante como siempre, comenta debajo en los comentarios cuál es tu ID de Epic Games. Dicho todo esto, amigos... Muchísima suerte a todos Y comenzamos con el video. Empezamos con la colaboración que más se está hablando estos días Un rumor sobre la colaboración de Fortnite con Five Nights at Freddy's Comenzó todo hace unos días Y todo el mundo ha empezado a hablar de esto Muchos creen que la colaboración es real Que podría ser el nuevo portal El portal de Freddy Pero amigos... Siento deciros que los propios jefes de Five Nights at Freddy's han avisado y han dicho que este evento no llegaría al menos por el momento. ¿Y eso qué significa? Significa que han dejado una ventana abierta a una posible colaboración pronto entre Fortnite y Five Nights. Pero todavía no se llevará a cabo según el texto que ha sido filtrado. Así que no debemos esperar quizás que Freddy ni ninguna skin de Five Nights por el momento todavía llegue al juego. Pero tampoco han dicho que jamás vaya a haber una colaboración. ¿Quién sabe? Quizás tengamos alguna colaboración pronto entre estas dos empresas. Y entonces ¿qué pasa con todo? Mañana hablaremos de algo súper importante en este canal. Así que amigos, solo suscríbanse para no perderse nada de todo lo que está por llegar próximamente. Pero, Neox, entonces todas las filtraciones que había de skins de Five Nights, de los archivos del juego, ¿por qué aparecieron si realmente estás diciendo que no habrá colaboración? Bueno, dejarme deciros algo. El tipo que escribió este comentario en los foros, el tipo que dijo que no habría colaboración entre estas dos empresas por ahora, es un tipo muy, muy troll. Un tipo que le gusta trolear muchísimo a la comunidad, y quizás está jugando con nosotros de nuevo, porque según las filtraciones, ahora mismo dentro de los archivos del juego sí existen algunas pistas sobre esta nueva colaboración. Y parece que ahora tenemos nueva información, así que prepárense y pónganse cómodos porque esto les va a alucinar a todos. Como bien dijimos, ayer en el video hay un nuevo portal que está por llegar a Fortnite en esta temporada. Una temporada que está abriendo muchos portales a diferentes lugares en toda la isla. Justamente un nuevo portal estará abriéndose en esta ubicación que vemos aquí. Muchos filtradores enseñaron exactamente dónde se encontrará este nuevo portal. Y muchos de ellos lo relacionaron con Five Nights at Freddy's. Eso debe ser porque los filtradores encontraron en los archivos del juego esta imagen que ven justo ahora. Una imagen sobre Five Nights. ...se encuentra en los archivos de juego de Fortnite. Por si no jugaron nunca a Five Nights, rápidamente les resumo. Es un juego donde muchos peluches en forma de animales llamados animatrónicos... ...parece que son poseídos por algo realmente malo. Todos ellos intentarán darte sustos en su juego. Si recuerdan además, ayer dijimos que en este lugar... Este portal recibía el nombre de Mainframe Lo que podría relacionarlo directamente con Matrix O con un superhéroe de Marvel Si no vieron el video, vayan a verlo en cuanto este video termine Porque salió un video súper interesante Lo tendrán justo arriba en una esquina ahora mismo para poder verlo Pues bien amigos, no solo eso Sino que parece que, tenemos, parece que tiene otro nombre diferente el portal es decir, hay dos nombres relacionados con este portal. Por eso estamos dudando realmente de si es Troll, el jefe de Five Nights. Si nos está troleando realmente o si descubrimos que Matrix sería el nuevo cazarrecompensas. Pero a lo que vamos, amigos. El nuevo nombre relacionado con este portal es French Fry. Uh, dejarme explicaros algo importante. Aparentemente siempre Fortnite pone nombre a los portales Dependiendo del jefe que vaya a salir del portal O de los personajes relacionados Es decir, el nombre siempre tiene algo que ver Con el personaje protagonista del portal Por eso los nombres siempre relacionan los portales Con un personaje en específico French Fry Dos F's F F Pues el personaje principal De Five Nights at Freddy's se llama Freddy Fazbear. Dos Fs. F-F. Uh. ¿Será este el mayor descubrimiento que hemos conseguido en el canal con las filtraciones? ¿Hemos descubierto que realmente sí habrá colaboración entre Five Nights? ¿Qué opinan ustedes? Coméntenlo en los comentarios. Más filtraciones nos muestran que sí podría ser real esta colaboración. Solo quiero que escuchen estos sonidos de fondo. Los golpes de Freddy en Five Nights han sido encontrados justamente en los archivos secretos de Fortnite. ¿Qué será que si Fortnite no quiere hacer la colaboración con Five Nights realmente? ¿Por qué encontramos todo esto en el juego? Creo, amigos, que están jugando con nosotros, como siempre. Este sonido realmente nos revela la verdad. Y es que si no nos equivocamos Si Five Nights realmente va a llegar al juego Esta pista es la crucial Solo los animatrónicos pueden hacer estos sonidos con sus pisadas al caminar Así que prepárense si esto se cumple Para la llegada de Freddy a Fortnite Otra teoría fantástica sobre la llegada de Five Nights Trata sobre Lexa Uh, la maravillosa y tan extraña Lexa de Fortnite Uno de los jefes de esta temporada Tiene muchos secretos ocultos que nadie ha descubierto Y parece que está totalmente sola en su casa ¿Verdad? Allí mismo podemos ver Que está construyendo algún tipo de maquinaria con un robot Y si fuese Lexa ...la que está construyendo el traje de los animatrónicos para Fortnite. ¿Sería eso posible, amigos? Esa teoría, mucha gente cree que podría ser real. Es algo realmente loco y que es poco probable, pero podría ser posible, ¿no? Hoy en día, todo puede suceder en este juego. Resumidamente todo, ¿qué creen que realmente podría llegar? La colaboración de Five Nights al juego... ¿O no? Díganme su respuesta en los comentarios de este video. Antes de irnos, cambiamos de tema porque os va a gustar. Ahora hablamos sobre Kevin el Cubo. Como bien saben, Kevin es una reliquia de Fortnite, ¿cierto? Pero ahora amigos, ha llegado la hora más importante de toda la temporada. Si recuerdan, muchas veces les he comentado que parece que Fortnite está duplicando la historia del juego. Desde el capítulo 1 de Fortnite temporada 4 hasta ahora en este capítulo 2 Todo se repite Los superhéroes, las grietas, los portales Esto ya lo hemos vivido nosotros en el anterior capítulo Y los que jugaron ese capítulo pueden decirles que sí es cierto No de la misma manera, pero algo muy muy similar está sucediendo ahora Y déjenme decirles ¿Qué es lo que apareció en la temporada 5 de Fortnite del capítulo 1 que tan importante fue para Fortnite? Sí amigos, Pedro Picapiedra. <risa> no, <risa> el cubo Kevin. Y si los rumores son ciertos y las nuevas teorías también, parece que próximamente en una semana o dos tendremos noticias nuevas sobre Kevin el cubo. Para esta temporada parece que va a regresar de alguna manera un poco distinta a la que nosotros conocemos. Pero parece que Fortnite sigue trabajando en ello para traernos un evento espectacular esta temporada con el regreso del Cubo Kevin. Y es que realmente... Me encantaría verlo de nuevo. Si te suscribes al canal no te perderás ningún video y por lo tanto sabrás todo sobre Fortnite y todo lo que estará por llegar. Amigos, no se pueden perder los siguientes videos porque van a ser demasiado suculentos. Quiero veros a todos pronto de vuelta al canal. Gracias por ver este video y comenten qué les ha parecido. ¿Tendremos razón? Un abrazo a todos y nos vemos mañana de vuelta.